Hola Leones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para que canal y en este caso en este tanto. estamos en dos otra vez con la nueva television que ha salido con Jesucristo Eres de... ¿Sí? Jesucristo <risa> Eres Jesucristo ¿Qué? Pero un Perro, ¿no? Sí, lo Y bíblico. el en Ronaldo, padre. Venga, ya está, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, ya vamos a comenzar, por fin. Eh, ¿Qué quieres que me compre? Yo me voy a comprar unas vitaminas si no me muero. Ya, es que a ti te sale lo de comer muy mal, ¿no? Chachu. Ya, yo me voy a comprar una súa y linterna solo para ayudarte en eso, ¿vale? ¡Qué raro! A ver... Aquí tenemos... Ah, bueno, esto es que me pasen las mil puertas por si... Sí. sí, sí, ya jugaste juego, para los que... ...se han viciado, si se sepan esto. Sí, y tengo aquí la tablet guardada. El objeto... Que por cierto, tú no sabes qué es eso, es tipo un objeto que te da ...cuando te pasan las mil puertas. Y yo y yo la primera que juego adoro aquí, yo no sé meterme en los armarios ni nada. Oh. Con entrenamiento puede ser un X-Men. Tranquilo, creo que eso es. Sana, ¿eh? Y ya no mueras tan rápido porque entonces. Entonces no va. Eh, voy a tener que estar todo el vídeo yo. O No, no contigo, que es lo especial. Sí, yo voy a llegar la tuya. Yo voy a llegar la tuya. A ver, venga. A buscar la llave o, o no tiene la. Si tiene la llave. Eh. Hay que No, está... oh, mira. Batería. Link. Hay batería. Hay pila. ¿Por qué no me Oye, sale? ¿Cuál es la puerta? ¿La 5 o ah, la puerta. ¿La dos ya? Sí, 5 o 6. Pues ya No, hay 2, hay 2. Es la 5, ¿no? Eh, y yo, no no intenté a alguien a tu buscas la llave y ya lo ves. A ver qué número sale el truco ¿no? Es la 6. La 6-6. ¿sí? Justo la perro lo la dijiste que viendo. Se hubiera muerto. ¡Wow! Bueno, muerto, ¿no? Vamos a ponerla Aparta ¿Cómo que me aparte? ¿Tonto? ¿Aparta? ¿Aparta? ¿Ves que no va a tirar que para pasar o no me por ahí? Aparta Venga, venga, siguemos, seguimos, seguimos Tinteando, tinteando, robando, robando Ay, armarios no se me va la cámara Se me va la cámara, muy mal Ahí, ya está Meto todo por la paraca. Me quedaría Vale Me iba a un FPS Demasiadas llaves, demasiadas llaves Nos vamos a convertir un llavero ¡Ah! No pasa nada Es la misma ventana del ojo <risa> <risa> <risa> Eh... Más visualizaciones, más conductos. No pasa nada, chicos, no pasa, no pasa nada. Solo ha sido un sustito de nada con una arañita. ¿Tú ya la has encontrado? Sí, sí, sí, ya ha aparecido. Me... no te la visto. No, pero yo me refiero a. Yo me he escondido, el susto, me pegó. pegado. Me escondido sin a... querer. O sea, a tú te asustas, solo como. Entonces, ya, yo ya he encontrado la llave. No Hay pila. Gratos. ¿Qué coger? Ah, vale, déjame. Que... Eh, yo no tengo. Yo necesito. Ah, no, pero si sí, ya tengo la eterna full. Bueno, pues bueno, da igual. Vamos a abrir ya la llave, ¿no? ¿Algo te hago todo, no? Sí ey ey, ey, ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! <risa> <risa> ¡Ey, escóndete, escóndete! ¡Escóndete! Uy, no sé darle bien al armario. Menos mal, que le, menos mal que he tenido tiempo, si no estoy muerto ahora mismo. Sí, pero pero, de verdad, no sabes cómo darle... En, ya en dónde has jugado... Es primera vez que juego, o sea, en ordenador estoy ya aquí, ¿eh? Ah, en ordenador y yo del 10, hermano. Esa nada, la tecla, eh. Ya, ya, ya, ya, si no, no hubiera a muerto. Vale, ya. que habría dicho y yo, y te lo digo, a que hay que buscar la llave y ver qué número tienes está yo a esconderte ¿no? porque tal vez he sido está grabando un vídeo conmigo y por qué no Pues, es verdad, es, verdad es, la, es la verdadera pregunta bueno cosas de la vida venga vamos sigamos, sigamos, otra vez la llave bueno no importa Cosas de la aquí. vida Está aquí Eh, dejan pila luz que haya, por favor No hay luz, no me digas ¿Qué luz? No ¿Qué sé. luz? Me quería que lo del piano iba a a un mechero ¿eh? ¿Piano, hermano? Eso no es un piano Había tocado, es que no siempre toca eso Me ha tocado ahora una gachua. ¿Cuánto dinero la conseguido hasta ahora? 220 Yo 550. ¿Qué? 550. Pues farmeas a lo grande, ¿no? Yo Hay que correr sí? ya. Eh, no, no, no, esa no es la parte. Coge esto. Ay, la puedo Detener Te igualmente la nariz. Y yo. Ah, y yo salte y bueno, mí. Bueno. Vete, corre. Sí, métete. Es que ya, ya sabía, ya, ya sabía. Esto me Es que es muy fácil, lo malo es que mi con, la, la, lo que tengo complicado ahora es hacer que tú te no pases. ¿Dónde estás? Una pregunta. ¿Qué? Ah, vale. Eh. La 26. tengo que lutear esto. Lo no trae ahí en esa puerta. O a lo mejor no hay luta, a lo mejor no se ve nada mal y si no tiene suerte. Eh, eh, hay un cofre. Lucas, ¿a ¿dónde ha ido? ¿Está aquí. Eh, ven, nada ven, ven, aquí. Ven. Ah, cómprame los. Pues Tú a eso y, y también hay cofres El cofre es a mí. ¿Y qué más cojo? Eso. Ya está. ¿Cuánto te ha dado? Yo llevo 185. Venga, pues que cuando llegues 500, deja de, la, deja de dejarte monedas. Venga, 26. Por cierto. No. Si te vienes aquí, da igual que no esté escondido en un armario, aquí no te pilla el otro. En el que ya, te el Ah, vale, ya te lo dije. Es que yo me sé los protis, ¿vale? Ya le he tocado la blanca, ya no podemos ir Venga, vamos. Sí, ya he escuchado, ya he escuchado Venga, vamos Qué tranquilo en okay. este juego, okay, ¿no? Okay, okay. Hay ojos, hay ojos Lo sé, lo sé Aquí está mirándome Creo que Blanco, hay que correr, no, puede Venga A ver, eh, aquí es, aquí es, aquí sí hay que correr, ¿vale? Es que sí. no, me he quitado toda la vida ¿Te ha quitado? No te la comas todavía No, no No, te Porque la que... comí ¿Qué? Porque ahora eh, va a pasar esta el, La sin y ahora Va a perder un montón de tiempo ¿Lo ves? Nadie, absolutamente nadie Yo ando cuando tengo que correr De una persona que me está persiguiendo Nada, gente, cosas que poca gente sabe A ver, ir luteando un poco En la siguiente puerta, ven sí, then, does... Aquí hay yeah. algo Aquí hay algo ¿En serio? Ay, ya, yo, yo, ya no puedo lutear más eh. Yo voy a estar detrás bien, literalmente Espera, espera, ¿en serio? ¡No! ¡No! no, no, no, no. no, no aquí estamos otra vez en, en la huida y, y espero que no muramos otra vez la verdad es que la, eh, fue, una, fue pésimo cuando, morí, cuando me, morí yo el lugar lo que pasa es que no puedo mucho al dos y por eso pierde pero es que yo, yo es que llevo jugando un montón y ahora muero cuando eh, tengo que un vídeo es increíble Mira, ya me lo tomo en serio, ¿vale? Es que estuve todo el rato a tu teatro. No me lo puedo tomar, serio, Necesito lutear. Ya está, me fui. Lucati, veis que está. ¡Eh! No, entré a esa puerta, no entré a esa puerta. Esa es falsa. Es para que te <risa> me <mani>. Vamos, estás <risa> vivo. uno de vida, más el fuego y más el scream. Y yo, espera que toques aquí curas, ¿eh? A ver, ya Abre bien. esto. ¿He tocado algo bueno o son las monedas? Cuidado, eh, que si te aparece. Fíjate si está en, en tu pantalla. Ostras, es verdad que si no me muero. Es que, que, claro. Te están dando poca vida. Me pero ponlo ya, ¿no? Ya está. Oye, vale, creo ya que lo que. La ¡Ah! ¡Que viene! El... ¡Que viene! ¡Que bueno! ¡Corre! ¡Ah! ¡Aquí está! Me metí en tu bug. ¡Qué guay! Sí, te lo he dicho. Es que funciona. Y me ha dado un emblema y todo. Sí, sí, sí. Te lo he dicho. Yo creo que es parte del juego. No creo que sea un bug porque te lo da. Y te dan eso a lo mejor es parte del juego y ya está. ¡No! ¡He muerto! ¿Qué dices? ¡Error! ¿Qué ha sido eso, encuentra a Rich Ah, eso es cuando hay un error en una puerta eh, abre eso Pues si te toca algo bueno Esa es una entidad que cuando hay un error en una puerta tipo se te de de de de de de transporta a la siguiente Yo necesitas furar seriamente Espera Ah es de verdad ¿Y yo? Eh entonces hay una falsa Espera que no había visto esta. A ver, entonces. Esta. Joder, oh, ¿sí? otra vez. Espera, yo abro la, los cajones a ver si hay una daña. Aquí puede salir. En la puerta 50, va? 50. ¿El qué? Eh, va el que hace. No, en la puerta 50. No, en la puerta 50. Si te suena, es de mentira, ¿vale? Nunca te puede aparecer. Eso bueno, no para a meter... hacerte perder tiempo. Vamos a meternos. Como el que <risa> quiera perder su tiempo, que lo pierda. Dios, <risa> sígueme, ¿vale? Sígueme, tú sígueme y ya está Pero agachado, claro. Ya, ya, ya, ya, ya, yo me lo pasaba. A ver. Vale. escuchad. Voy a hacer el papel yo, ¿vale? Si vale, no, voy a sino. Por... ¿Por allá va a poner papeles por si acaso Aquí hay un... aquí hay un libro, ¿no? Ah, sí, aquí hay uno que me dejé. Vale, lo no tengo Y me yo en vez de... Vale, el ángulo, el cuadrado... Vale, ha cogido los... Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, <tose> cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Uy. Uy. Quédate aquí, ¿vale? Oh, oh, oh, vale. oh, oh, espera, espera. Quédate aquí y si te pasa algo, dímelo, ¿vale? Cuando yo tenga todos los libros, te aviso y, y viene arriba, ¿vale? Conmigo vale. a la puerta. Venga, yo voy. Te deseo suerte. Venga. Lávate, vamos te, Espérate que se me ha olvidado enchufarlo el ordenador. por Pues rápido. Te tienes eh, te te, que por si le... viene. Si es que lo tengo en la mano y todo, se me ha olvidado conectarlo. <risa> ya está. Si sí, viene y yo. Si viene eh, eh, tipo. Solo nos hace falta el, el círculo, el cuadrado y la X. Por ahora. Aquí estoy escuchando el libro, ¿vale? Voy a hacerlo. Y a ver. Eh, aquí está. Ya lo he cogido. Ahora no se me va a cargar ahí, ¿no? Y ya está. Pues mira, cogí cogido uno de los que nos hace falta. Solo nos hace falta el círculo y en la X. Vale. Ostras, hay un montón, ¿eh? Uno, dos... ¿Lo tienes? Solo falta la X. Solo oh. falta la X. Pero pues falta una zona, ¿eh? Si no está aquí... Aquí está un libro. La X. No. Busca la no. X. No. Cuidado, ¿eh? Que persigue. Uy. Casi. Voy a revisar esa parte por si... Me... <risa> eh, aquí está, aquí está. lo encontré, le encontré. Ven, ven. A ver, yo creo que ya está, ¿no? Sí, ya está, ya está. Espérate, que lo tengo aquí. Cuando puedas, ven, ¿vale? Corriendo. Corriendo, pero agachado. ¿Tú ¿qué si viene? Lo estoy viendo desde arriba. No. No, cuidado que viene, ¿eh? Quédate ahí. Vale, bueno, voy a esperar a que baje, ¿no? ¡Ay, que viene <risa> arriba! Pues entonces me voy a quedar a aquí escondido. Para que no me pille. No, no. Que te estaba viendo subir. desde arriba. ¡Oye, está campeando! Espérate, voy a, voy a poner. Voy a, saber, voy a saber el código de mientras. 3-3-5-3-5-8-3-5-8-0-5-8-0-4. 3-5-5-8-0-4. Ya tengo el código puesto. Venga, ya no Ay, falta nada. Corre, no, lo pongo yo. Quédate aquí. Cero, cuatro. Ya está, corre. Ven, ven, ven, sal, sal. Ya está, ¿Vale? chicos. ¿Vale, get a ver, quiero ver. Te robó toda la tienda. ¡Hola! Ni para. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale, te la llevo llevado tú. Comprar la ¿Vita vitamina. Y me las como, ¿no? No, todavía no. O no Pero sé. Es que tengo uno de vida. Es que me he matado matar de una. ¿Una de vida literalmente? A ver. Cómprate también si puedes. Vale. Tengo el crucifijo, que Esto sirve para que cuando venga una entidad. Bueno, eso explica a la gente, ¿vale? Eh, pues ya. que puedo... Realmente hacer que se fume. Y pues... Me los cargo. También tengo estar... A... Creo que me voy a comer esto, tío. ¿Seguro? Es que no te cura mucho. Ya, pero es que como me parezca un landscape. Youngster... Venga, me la voy a jugar. A uno de vida, se puede. Pero tú abres los armarios yo no puedo abrir armarios. Si encuentro vale. una piquita. ¿Esto qué es? Un cuadrón blanco. Un conejo en una tormenta de nieve. Es bonito. Ves el conejo. ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos puertas es? Eh? Es esta a sin saberlo Se muere también Pero <risa> no, no, no hombre Oye la... ¿Qué pasa? Necesita para algo ahora Ah, puede abrir cualquier puerta que... con llave. Uy. Sin las llaves Pareció Jamsker y ha muerto ¿Qué? Pues nada, me lo paso yo, ¿no? Venga, tú puedes. Me lo pasaré por ti, venga, vamos. Eh, pero de, me deja. Bueno, voy a robarme tus cosas, ya está. Con esto, soy invencible, soy invencible, tengo dos vidas. Bueno, prácticamente eso, que tengo dos vidas. Voy a coger la palanca y yo enseño lo de los rooms para la gente que no lo sepa. Primero tengo que activar esta palanca. Primero, para eso ya estoy en la puerta 60 y ahora ya puedo hacerlo. Pero no voy a hacerlo todavía, claro. Aunque tenga los objetos necesarios, no voy a hacerlo. Eh, esta palanca, eso sí, a veces tarda un montón en encontrarla. Corte, por favor, para que la encuentre. 6 sí, ¡Y pum! ¡Seguimos con el vídeo porque acabamos de encontrar la palanca mágicamente! ¡Wow! ¡Incredible! Ahora que la hemos encontrado, sigamos con la aventura. Ah, por cierto, Ateo, quiero enseñar a ti, Luca, y a los demás cómo es lo de la puerta 60. ¿Aquí está la puerta 60? Pues, pues mira, aquí es el, el, por detrás de este armario. Después, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí y aquí está. Ahora está abierto esto porque la diría de la palanca y a eso se le faltaría abrir esto con las dos masúas y la llave de esqueleto. Un gran secreto. Mi mente es superior a la de los demás. Oh, oh, y me sale. utilizo? No, eso? No había no, yo, yo me atrevo. ¿Cómo aparece ambos, tío? Ahí vuelve, todavía vuelve, no vuelve, yo estoy muy desconfiado. ¿eh? Yo sigo teniendo en la mano por si acaso. Pues mira, ya se ha ido, ya me he Ya utilizado ya la llave de esqueleto, con forma de esqueleto, para hacer esto. Eh, vamos, vamos chicos, nosotros podemos. Eh, hacemos esto. Tumba, ya está. Ahora Ahora literalmente soy literalmente invencible. Ahora cada vez que me haga daño, se me recupera la vida. Nah, brutal. Ya viene el rush. Oh. En la oscuridad. Ya viene el rush. En la oscuridad. Y yo me escondo para moverme. Mejor me voy a salir y esconderme de nuevo. De nuevo. Y así se va a rush. Y no me encuentra porque es debo. Pero si esto estaba cambiado, esto el de el, el anterior era un hombre ardiendo y ahora es un mono Con... no sé qué es Y esto se pasa fácil comiendo unas vitaminas Vitaminas Sé que eso es muy rato, tipo... No si sé, te lo pasas muy fácil como esto en modo fácil, pero... No sé, y yo Así por lo menos lo hacemos más rápido Bien, ahora sí puedo utear. ¿Hay luz? No, no había luz. Qué mal. Bad ending, chicos. No había luz. Qué mal, hermano. Sigo teniendo esto, ¿vale? ¿Qué todavía sigue detrás? No me lo puedo creer. No puedo creer y yo no me lo puedo creer en serio que, que se ha quedado bugueado bueno no voy a hacer eso porque a lo mejor a lo mejor me mata no voy a entrar porque no me la juego venga estamos otra vez que pesada, hermano quiero le quiero utilizar esto pero es que a la vez no quiero gastarlo hermano ya dos veces en esta partida A ver, otra vez más por si acaso sí otra vez más vale pronto otra vez bien a ver, voy vamos a ver esto. A ver, a ver. Vamos a seguir por aquí. ¡Oh! ¿verdad? ¡Ahora viene esto! Ya no se enciende la vela. Se me ha acabado de buguear. Se me ha acabado buguear la vela. Él no se enciende nunca y yo. ¡Qué mal! ¡Eh! Ah, ¡Ahí está! Que no funciona, a ver a que se me ha bugueado. Madre mía, el juego. Madre mía, el juego. Hay que ver, ¿eh? Qué mal hecho. Estoy poniendo muy nervioso. Nah, pero es no está mal hecho el juego. Está muy bueno. Muy bien hecho ahí. ¿yo? Hay, que, hay que admitirlo, está muy, muy currado. Y yo, voy a ver si funciona ya mi cámara. A ver. A partir de la puerta 90, que se me ha olvidado. Que tipo, había que hacerlo que pueda aparecer R.A.S. Pero sin saberlo. Ambush no sé si puede aparecer porque nunca ha aparecido. Así que yo creo que es imposible. Prácticamente. Además, si sí, sería súper complicado. Y yo... No, bueno, puedo creer. ¿Qué me está pasando en la cámara? A ver, yo voy, voy a hacer una pausa. A ver si... Vale, creo que ya lo he arreglado. Sí, ya lo he arreglado. Lo Vale, veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? lo que está viniendo ahora mismo. esa por la letra R. ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ha ¡Oh! Había aparecido y justo me he pillado uno. No me lo puedo creer. No, no, no. No, eso es imposible. ¿De verdad he muerto? No, estoy tomando en serio, ¿eh? ¡Y viene otro! Encima viene otro, ¿sabes? ¡Y viene otro! ¡Otro más, ¡Ah, hermano! Esto increíble, ¿eh? Esto es increíble. Nah, bueno. He hecho lo que he podido. Bueno, en la siguiente parte no lo pasa, pasaremos, lo, lo juro Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like si es, si es así Suscribiros también, claro, eso está clarísimo, sí, suscribiros por favor Además, aunque haya he hecho hace, hace un mes que no hago un vídeo eh, Bueno, no pasa nada Volveré a seguir haciendo vídeos semanales, no, semanales a lo mejor no puedo Bueno, da igual, eso sí, seguiré haciendo vídeos, nunca abandonaré YouTube Adiós. Todos se murieron. Fin.